Son el 39, el 1 de septiembre del 39. Pues allí en Anievas, Villasuso de Anievas, nada más que termina la guerra. Oí que ya no había tiros y digo, allá voy. <ríe> ya, está, ya está la cosa pacífica, allá voy yo. Dos hermanos mayores que tenía y mis padres. Después cuando yo tenía ocho años eh, nació mi hermana, la única que, que había en casa. Entonces mi padre trabajaba en la montaña Quijano y el resto de, del día el ganado. Había ovejas, vacas, yeguas, de todo un poco. Mi abuelo vivía bien y mi abuelo le dejó una casa a cada hijo, cuatro hijos que tenía, y le dejó una casa a cada hijo y fincas. Luego, claro, parte de las fincas eran, eran terreno, terreno común, que se hacían parcelas y era como se sobrevivía. Si no había bastante terreno para mantener el ganado, pues eso, al monte. Nosotros, cuando teníamos siete, ocho años, ya empezábamos ya a hacer cosucas que podíamos: a llevar las ovejas, a buscarlas, a ayudar a llevar, por ejemplo, las yeguas. Uno llevaba una amarrada y el otro detrás, pues arreándolas para que no se quedaran por uno y por otro. llevo a las vacas, también a llevarlas al prado pues ya cuando teníamos ya 12 o 14 años, ya cuando éramos mayorucos, porque eso le gustaba hacerlo más a mi padre. El ordeñar y eso le gustaba a él hacerlo para él controlar los bichos estaban bien de, de la ubre y eso, porque siempre pues había alguna pega. Y él, claro, él pues se daba cuenta al ordeñar si daban a lo mejor la leche cuajada o algo así. Y claro, nosotros pues si éramos pequeños, pues de eso no nos, no nos enterábamos. En el 55 me parece que fue el día el día 5 de marzo. Se hizo a media mañana, se hizo de noche. Pero de noche, como ahora a las, a las seis y media de la tarde, o las siete Y se lió a nevar, pero bueno, unos trapos, y en cosa de... En lo que tardamos mi hermano y yo en comer, que tardaríamos media hora por ahí, cayó como... como de, de, de 30 a 40 centímetros. Pues cogimos y nos fuimos a buscar las yeguas, que estaban a... pues a un kilómetro de casa o así. El, el coger mi hermano una, ponerle la cabeza así, eso, cogerla, arrancar, y yo detrás arreando las otras, y a medio camino, cuando bajábamos, a medio camino ya no se veían las pisadas donde habíamos subido. Las bajamos a casa, las metimos por allí repartidas, una en una cuadra, otra en, en otra, otras en, el, en los colgadizos las echamos de comer, porque siempre recogíamos bastante comida en verano para ellas, ya por la cosa que, que sabíamos que nevaba. Y nos fuimos ya, arreglamos las vacas, ordeñamos, cenamos, nos fuimos a la cama y al otro día al amanecer abrimos la ventana y nos asomamos y habían desaparecido las paredes, estaba todo llano como metro y medio o más de nieve. Una nevada. Pues bueno, ya nos levantamos, arreglamos las vacas, eh, sacamos las yeguas a que bebieran agua, allí a, al río y a una fuente que había al lado de casa. Las volvimos, las echamos ya de comer, eso. Y, y ya nos pusimos, pues, a espalar, para poder sacar ya las vacas al río, espalamos de casa al río que habría, eh, pues como decía la portilla, de salida, espalamos y, y ya soltamos las vacas a que bebieran agua en el río, las volvimos, las echamos ya de comer, eso, y, y, y así, pues, hasta por la tarde, por la tarde las volvimos a soltar otra vez las yeguas y las vacas, lo mismo, que bebieran, y a echarlas de comer y a ordeñar, y ya cenar, y, y a la cama. Así estuvimos pues eh, casi un mes. Después ya en, en, en los tejados, como estaba el ganado dentro de la cuadra, soltaban calor y en los tejados desnevaba. Y el agua que iba escullando de, del tejado, eso se iban haciendo unos, unos churros que llamábamos. Los de la escuela eran unos pupitres, unas mesucas unos pupitres. Y allí, cada. no sé si eran cada pupitre dos, me parece que nos poníamos. Allí con la tabla para la para los libros, arriba un rebaje para los lápices y eso y un tintero con la tinta para mojar la pluma, entonces no había bolígrafos ni nada de eso, una pluma de pata de gallo, ya, ya escribís, entonces había cartillas que empezabas Empezabas a, a copiar letras que traía la cartilla y tú debajo en otro renglón ibas, ibas imitando la, la letra aquella y así era como aprendíamos a hacer las letras. Hacíamos trastadas pues, a los otros mismos. Un día me acuerdo que uno, uno que estaba delante de mí, eh, ahí en el pulpitre, pues, se recataba a copiar lo que yo estaba haciendo. Y a una de las vueltas, según se volvió así para copiar, fui yo y le mordí una oreja. Y trastadas de esas, así, ya sabes, y entonces se armó un cisco, castigados él por un lado y yo por otro. Por pues a lo mejor no tenía allí media hora o una hora, o hora y media, según después que se pasaba ya aquello a, a, a armar alguna otra fechoría ya dar cosas de, de, de, de los críos no había medios estudió mi hermano el mayor fue a estudiar y, y nosotros pues arreglarnos de otra manera aprender a hacer cosas por un lado y por otro hasta que ya, pues eso, fuimos aprendiendo a hacer el trabajo del campo. Antes de ir a la escuela, soltábamos a lo mejor las ovejas o las vacas, las llevábamos al prao y, y ya volvíamos para la hora de ir a, a la escuela. Y después por la tarde, pues lo mismo, salíamos de la escuela y a ver, el uno a buscar las vacas al prao y el otro a buscar las ovejas al monte, o a ver las yeguas, a ver qué hacían, si estaban bien o había alguna mala, o se había marchado alguna, o así, cosas de esas que había que estar, pues eso, controlándolo. Con 14, 15 años nos preparaban ya el dalle y a segar con ellos. Ya no había, no había otro remedio. Y a la tierra, pues a sembrar, pues con, con zá. Si no podías hacer una cosa, pues hacías otra más, o sea, más fácil. Con arreglo a la edad y a, y a la fuerza que podías tener, pues desempeñabas el, el trabajo. Malas para todo. Eh, por la noche robaban las patatas que había sembrado en, el, en la tierra, las sacaban, pasarlas para comerlas o iban al monte antes que tú y ordeñaban las vacas, le sacaban la leche para tomarlo y cosas de esas. Iba a lo mejor, por ejemplo, en el tiempo de las castañas, pues algunos iban hasta con un farol a, a apañarlas de noche, antes que fuera otro. Y las nueces. Entonces, la gente andaba a la que saltaba, el hambre hacía andar a la, la gente listo. Y claro, y si te lo hacían un día, al próximo día madrugabas tú también y los pillabas haciéndolo. Y bueno, hoy es que cualquier disculpa y ya sabes, la necesidad obligaba y, y había que poner cualquier disculpa. Entonces había poco de esta perla. El pan. El pan. Allí allí venían, allí venían dos, dos hombres eh, que tenían ya designado eh, uno cada zona con, con el pan de esta perla. Un cuébano lleno de, de, de, de barras de pan o de tortas y a lo mejor dos o tres sacos encima de, del cuébano. Uno cogía dos pueblos y el otro otros dos, allí en, en el valle. Y claro, tenían que venir escondidos, que esa era otra, porque si los apañaban, se lo quitaban y encima los abanicaban. Porque claro, entonces multa no podían echarles, porque no tenían ni, ni, ni una perra qué multa le iban a echar, de qué les iban a multar. Pues los calentaban la badana. Y así hasta que ya empezó el, ya a, a venir ya el, el pan libre. Y eso además, demás, torta y pulentas y bajé más de una vez y más de dos a buscar los víveres del racionamiento a, a la estación a Fraguas Con 14, 15 años, 16. Pues hombre, por aquí no se vivió mal tampoco. No hubo así para decir malas cosas. Mucha necesidad, hambre, trabajo todo todo a base de esfuerzo, porque ahí entonces no había ni maquinaria ni historias como hay ahora. Entonces todo era a base de, de, de, de, de, de, de sacrificio y de fuerza, para todo. Lo mismo para al campo que, que para sembrar las cosechas para todo aquí las patatas había que sembrarlas azada la maíz y las alubias lo mismo después había que cosecharlo eh, azada sacarlo azada todo a base de, de, de, de, de manual. La ropa que había de, de, de los mayores para los otros más pequeños se iba pasando de unos a otros y, y, y a coserlo. Las madres y las abuelas o, o hermanas, el que tenía hermanas mayores, a coserlo, a repasarlo, como se llamaba, y eso. En los codos, pues unos remiendos ...unas coderas de, de, de, de la tela que, que, que, que había... ...de un pantalón viejo... ...o de un buzo... ...entonces los pantalones estaban con... ...como ahora la moda moderna que hay ahora... ...de llevarlos rotos, entonces no iban rotos... ...iban con unos remiendos... ...que ponían las madres o las abuelas... ...remendaban unas, unas rodilleras así y atrás dos remiendos, uno a cada lado, en la culera. Entonces era por necesidad, ahora es por lujo, por capricho. Los pies, las albarcas, unas alpargatas de la suela de esparto de la fábrica Valverde y, y las albarcas. ya caminar, sí, unas cachuscas de la, de la del neumático de un, de un camión, sin forro y sin nada. Luego cuando se humedecía el cacetín un poco, si, si tenías cacetín, eh, para sacarlas te veías muy mal. Nosotros, nosotros eh, inventamos una, una tabla. Hicíamos un descalzador de una tabla con un, con, con, con un cerco justo a la, al tacón. Metías el tacón de la bota para jalar, porque si no, no la sacabas. Los sacos de azúcar, esos los llevábamos para, eh, para cuando llovía. Los cogíamos, los metíamos así, la mitad, para un lado así, a estilo caperuzo, y por dentro. Se cogía, se doblaba por la mitad. Por ejemplo, el saco le cogías y le doblabas y le metías la mitad para adentro y entonces quedaba como si diríamos un cucurucho que se le ponías por encima de la espalda y ya te evitaba de, de que te mojara la espalda y la cabeza. Entonces había el médico de cabecera, que iba el hombre por ahí por el, por los pueblos, a visitar a la gente y entonces pues te daban medicamentos lo que había. La mayoría de los medicamentos, pues, algunos caseros, era como, el médico pues ya sobre, sobre lo que había, pues calculaba él, ¿te puede venir bien esto? para esto, bien esto o lo otro, ellos ya calculaban y te mandaban. Porque entonces eso, hasta los medicamentos escaseaban. Pues por ejemplo, como por ejemplo eh, la manzanilla, eh, el té para los nervios, la tila, eh, eh, para las heridas, por ejemplo, te cortabas y, y a lo mejor te daban unos puntos o lo que fuera, un eso eh, te lo cosían y, y, y te daban mm, agua de nogal. La hoja de un nogal o, o las puntas de las ramas, cocidas, y con el agua ese te, te lavabas las heridas y eso. Para que maduras, pues eso, hacían también inventos con, con grasas. Después ya empezó a venir pues el, el, el yodo y cosas ya, eso desinfestantes, no sé, por el cincuenta por ahí, cuarenta y tantos a cincuenta. Sí, éramos chavales. Y me acuerdo que íbamos nosotros a, a donde unos chavales que eran amigos, íbamos ahí a escuchar por las tardes la radio. Bueno, nosotros pues sí, canciones que aprendíamos de, de la radio, sí, canciones que íbamos aprendiendo, unas nos gustaban más, otras menos. Entonces sí, entonces era lo que se hacía a veces en cuadrillas y eso, pues, cuando se iba a misa se solía cantar mucho también, en la misa. Entonces, eh, con los coros como hay ahora, entonces pues había, pues el que le gustaba cantar. Entonces era la, la costumbre que había y se iba siempre a misa. Además, es que es que te obligaban, porque allí los, los domingos, eh, si querías ir después a hacer algo, tenías que ir primero a misa y después ya ibas al prado a la tierra y había días de fiesta que no se podía trabajar ciertos trabajos, prohibido totalmente. Allí estaba tres jueves ahí en el año que relucen más que el sol. Jueves santo, Corpus Christi y la Ascensión. Esos tres días eran sagrados. Eso estaba totalmente prohibido. Porque te veía el cura, te denunciaba y iba a la Guardia Civil y te detenía o te daban una pila coscorrones. Entonces no es como ahora, que, que ahora pegan la gente a la Guardia Civil. Entonces nada, y si te pinabas, te cogían, te llevaban detenido y te abanicaban de lo lindo. Y en cuanto oían algo, eh, a ver tú, ¿qué, qué, qué dices? ¿Dónde, qué, cómo? Echando leches. Y, y si, si sabías algo tal, te hacían cantar, ¿no es igual que ahora? No, no. <risa> Yo tengo, yo, yo, yo tengo el, el derecho de no contestar. Yo tengo el derecho de no contestar. Ahora tienen todos los derechos. Entonces te apretaban las tabas y cantabas, bueno, hasta la parrala. Entonces había, había guardas para, para, para ello, para que no se metieran en la huerta de, de otro y cosas de esas. Iba al guarda y te apuntaba y te, te, te echaban una multa. Pues era de, de, de, de una peseta o dos, pues claro. Entonces también una peseta ya era, ya era un poco dinero. <risa> una peseta. Nosotros íbamos a lo mejor a la romería con, con diez céntimos o 15 o 20, como hoy el que, lleva, el que lleva 40 o 50 euros, pues yo la conocí en la, en la fiesta de, de San Pedro, en Bárcena. Y después ya quedabas para otra para otra fiesta y ahí vas quedando, quedando y después ya pues, iba alargándose la cosa. Uy. Eso ya eh, tardé mucho yo. Yo tardé casi siete años. Yo la conocí a ella pues con, con 16 años. Yo tenía 24 y ella 16. Y a veces la tomo el pelo y le digo, digo, digo, si tuve que, que esperar a que crecieras. Digo, que eras una mocosoca. <risa> Y le da rabia. Sí, entonces no era como ahora. Bueno, pues eh, quedabas, pues a tal romería, al día San Juan, pues, pues San Juan, pues bueno, ahora, ahora bueno, que quedamos para pa el día del Carmen, que era la próxima a San Juan, el Carmen, el 16 de julio. Y cosas esas así. Después, pues bueno, a ver, desde de, el Carmen, ¿dónde, ¿dónde vamos a ir? ¿A qué romería vamos a ir, tal, del Carmen? Pues el Carmen, y tal, pues a, a Santiago. Y, y cosas así. Allí íbamos a, después del Carmen íbamos a la Magdalena, que era allí en un pueblo cerca. Y después ya venía eh, el... el el San Pantaleón en Castillo, Santana allí en Villasuso, después ya venía en agosto las nieves en Cotillo, Nuestra Señora en Barrio Palacio, y así íbamos de un pueblo a otro, pues, nos juntábamos en cuadrilla, los chavales y las chavalas, y nos íbamos, o íbamos por el monte, eh, a veces íbamos a... La, a la fiesta de San Román que es el, el 9 de agosto en Bostronizo y pasábamos por el monte una cuadrilla a lo mejor de ocho o 10 chavales y chavalas y así es como comíamos funcionando ibas quedando un día hoy otro y otro y así es como como se liaban las parejas es una cosa de chaval entonces tenía yo 19 años, tenía allí el herradero mi hermano y marchó a la mili y entonces me quedó a mí con mi padre que ya era, ya era mayor y quedé yo pues allí con el ganado de casa, yeguas eh, que había y el herradero y coincidió de que el año que marchó mi hermano a la mili Vino una enfermedad en las vacas, que llamaban la grosopeda, una gripe. Se le caían las uñas, le salían postemones pues, por, por un lado y por otro. Y, y me tiré una campaña, pues curando bichos, ya era poco menos que un veterinario. Se le caía la piel del cielo la boca y la lengua se le quedaba en, en, en carnes vivas, sin piel. Bueno, una fiebre, una fiebre les daba que las, bueno, las abrasaba. Las uñas de las patas se les caían. Y ya te digo, y curándolas allí con agua de nogal, con salmuera, que es sal y vinagre, con eso le lavábamos la boca, porque le salían unos, unos, trazos de, unos trozos de piel del cielo, la boca y de, de un lado y de otro, y de, y de la lengua pelada entera, y con, con un palo y un trapo amarrado a la punta del palo, bien enroscado y amarrado con con unos hilos o con lo que podrías amarrarle, que entonces hasta eso no había hilo como hay ahora de todo. Y con eso y un, un candil de aceite, uno alumbraba y yo tuve que hacer de una tabla, tuve que hacer un abribocas, que ahora lo hay hasta mecánico. Un abribocas con la tabla, le hice un ojero a la tabla, una tabla, un trozo así, hice este un agujero en el centro y ese se le metía yo en la boca y al metérsele así giraba y al girar le abría la boca y por ese agujero me alumbraba uno con el candil y yo con la trapa limpiándole la, la, la, el cielo, la boca, la lengua y eso con, con sal y vinagre. Y las uñas de las patas pues a ponerle callos, con mucho cuidado, porque a veces te ponías a cortarle la uña si la tenía larga y, y, y se arrancaba la uña y quedaba lo que es el mellón limpio, sin uña. Y eso, y errando pues burros, poniéndole herradura a los burros, a las mulas, a, a los caballos, a las parejas de, de vacas y de bueyes y así íbamos pasando la vida. ¡Ah, las cerraduras! Es. Esas, esas las hacíamos de, de, del hierro que encontrábamos. Esas las hacíamos del hierro que encontrábamos, de las verjas de una ventana. Un trozo de hierro le metíamos en la fragua, le calentábamos bien al rojo vivo y, y el ayunque y el martillo aplastarle hasta hacerle una chapa para pa después hacer la herradura, que no había otra cosa. Después ya empezaron a venir chapas recortadas ya y esas ya pues, las las moldeábamos, le hacíamos los agujeros y las poníamos ya a medida de, eh, del tamaño de la uña. A mí fui voluntario. Fui con 20 años, el mismo día que cumplía los 20 años eh, ingresé en el cuartel, en el sexto grupo de automóviles en Burgos. Allí estuve 20 meses. Estuve, un mes estuve haciendo instrucción y después me llevaron a la, a la vaquería, a la granja que había, en el cuartel, porque se licenciaron los, los veteranos que había allí y no tenían en todo el cuartel gente que, que supiera atender el ganado, ni morbacas y chones. Y entonces me llevaron a mí y a otro de Bostronizo, que también sabía hacerlo. Y allí estuvimos un mes. Después ya fueron los reclutas y ya pusieron unos nuevos y a nosotros ya nos destinaron. Al otro ya marchó a la compañía y, y a mí me pusieron de encargado de las escuelas donde se hacía el curso de conducir allí para estar atendiendo a los alumnos que iban, que tendrían la escuela en condiciones, las cosas acaldadas y limpio y tal, encargado. Y después ya vine, eso fue en abril y en, jun y en julio en julio ya fue el de la oficina a las escuelas y me dijo, dice, Ríos, ha dicho el Brigada Montesinos que si quieres ir de, de permiso. Digo, pues sí, digo, muy bien, digo, ahora en una época, digo, buenísima, porque así ayudo a, a los labores de, del campo y eso, que recogía la hierba y todo eso. Digo, y bien. Las fiestas y todo eso, y dice: Pues bueno, venga. Me hicieron el pase y vine de permiso. Esto fue el día 15 de julio, y vine de permiso hasta el día 7 de octubre, todo el verano. Lo cual eh, salimos, otro de Pujayo y yo, a, a la estación. Y estando en la estación no teníamos tren hasta las seis de la mañana. Esto era pues, por la tarde, a las cinco o las seis de la tarde. Y en esto, coño, había allí un, un muchacho hablando con el jefe de la estación y era el chofer de, de un mercancías. Y le digo yo, ¿para dónde vas? Dice, alar del rey. Dice, ¿qué queríais venir? Dice, que yo os he hecho la mili también, ¿eh? Dice, subir ahí a la garita del guardafrenos. Dice, os sentáis ahí. Digo, dice, y os llevo hasta, hasta Fromista. Bueno, pues así lo hicimos, llegamos a Fromista. Eran las las cinco y pico, las seis de la mañana, y nos apeamos allí en Fromista, estuvimos allí con un muchacho y tal, y ya en esto que llega un muchacho con un, con un motocarro, un motocarro con, con ocho o diez perolas de estas de, de la leche, y digo le digo yo, ¿dónde vas? Dice, a buscar leche a, a Alar del Rey. Digo, me cago en la mar. Digo, igual, igual nos llevabas hasta Alar del Rey. Dice, montar ahí encima las perolas. Montamos encima las perolas, ahí en el motocarro, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hasta Alar del Rey. Y a las siete menos no sé qué, salía un tren de Alar del Rey para Santander. Montamos y para acá. El otro muchacho se apeó en Bárcena, que era de Pujallo, y yo me apeé aquí en Fraguas, y hasta, hasta el día 7 de octubre, todo el verano por ahí, de fiestas, eh, segando la hierba, eh, trabajando, pues eso, al campo, a lo que teníamos, y después ya para allá, hasta eso, estuve una temporada allí en las escuelas, y ya un día fue el de la oficina y me llama y dice, Ríos, dice, ha dicho el capitán Foronda que prepares la maleta y te presentes a él. Digo, pues ¿qué pasa? Digo, ¿me van a licenciar o qué? Dice, preséntate en el gobierno militar, dice que me ha llamado. El general gobernador que necesita una ordenanza y que le mande uno de confianza. Dice: Te ha tocado a ti. Y tengo confianza contigo. Dice: Te ha tocado a ti. Y yo bajaba por allá abajo y digo: Joder. Digo: ¿Cómo te presentas ahora? ¿De cara o de culo? General Gobernador de la Sexta Región Militar. El, el, el, el jefe de demás, de eso que, que había entonces. Con que bueno, llego allí, me dieron ya el, el sitio de la cama, me estaba dando el Furrier la ropa de la cama, la colchoneta y eso, estaba caldándolo y bajó uno de, de, del, del patio de arriba, a ver, José Ríos, de parte del general que subas para arriba. La primera escalera que vi yo con el, con el balaustre de una barra niquelá con los bolos esos dorados, los pasos de, de, de, de, de mármol. Uf. Digo, jole. Llego arriba y un hombre de una estatura media, de paisano. A ver, José Ríos, a la orden. Dice, general. Yo soy el general, ya me ha hablado el capitán Foronda de ti, tal y que si yo, dice, lo único que deseo es que podamos ser buenos amigos. Dice, ya me ha hablado Foronda de ti y tal. Dice, a ver, dice, tienes que hacer tres recaudas más durante el día. Dice, por la mañana a las ocho, dice, bajas al el estanco de la estatua del Cid, Dice pides el ABC para el general. Dice después te vas a desayunar Y a las diez o así o diez y media. Dice vas a estafeta correos. Dice a recoger los giros que haya postales. Dice y demás para aquí para pa el gobierno. Dice, vienes, lo dejas en el despacho del alférez, dice, y, y te estás por ahí, dice, para si tenemos que mandarte a, a certificar algún giro o alguna cosa, dice, y a la una vas a Capitanía General a por la orden del día. La dejas ahí en el despacho del, del alférez, para que distribuya la orden del día por los cuarteles, Dice, y con esta tarjeta, me dio una tarjeta de él, que por atrás ponía, autorizo a mi ordenanza José Ríos Castillo Tal para que las horas fuera de servicio esté donde le plazca. Bueno, por otro lado, general gobernador de la Sexta Región Militar, don Antonio Miranda Guerra. No se me olvida, calle San Pablo, número 22, Burgos. Bueno, pues así se quedó la cosa. Y allí pues, terminé empeñado en que me quedara con él. Y allí terminé la mili. Él empeñado, quédate, haces el curso de, de cabo primera, dice y después dice lo demás ya te lo haciendo yo. Y no quise, no me gustaba era mucha, mucha sujeción. Y me vine para acá y después, pues eso, ahí estuve con el ganado unos años, tal, hasta que después ya entré a trabajar en en la fábrica en Corrales, en Auti, en el año en el año 70. Te trabajaron de Audi y ahí estuve con Audi. Después me Cobusa, la Nissan, hasta que me, me jubilé. Es pues una, una ilusión. Sí. Sí, venía de la fábrica y hacía, hacía poco que había nacido. Cuando yo vine de la fábrica las salí a las dos y había nacido la cría. Y eso, pues una sensación bonita. Y viendo la cosa como, como andaba, digo, con una, ¿vale? ¿Para qué vas a andar con muchos? Esos sitios hay donde había 8, 10, 12, Uf. Uf. 8, 9, 10, 11, 12. Uf. Uf. Y eso entonces, que se criaban, se criaban como resultaba. Si es hoy, ¿cómo te arreglas con 8, 10? Padales tuyos, padales de comer, ropa, calzado, oyes, aquí había que arrimar el hombro a lo que fuera. Nosotros estamos acostumbrados a arrimar el hombro para lo que fuera, para los críos, para esto, para lo otro, para lo que haría falta. No sigo que ahora y no, no, es que eso no me gusta. No te gusta, pero echa el azúcar. ¿Claro? Entonces no había más remedio. De señorito le gusta estar a cualquiera. Pero, bueno... Pues una, una etapa de vida de, de prácticamente darle vueltas a la cabeza, una cosa, otra, planear alguna cosuca si, si, si, si puedes hacerla y si no se queda sin hacer. Yo he hecho aquí, yo he hecho aquí de carpintero, de albañil, de electricista, de, de fontanero, de, de pintor, de todo. ¿Por qué? La necesidad. Yo no tenía problema. Había que poner una una puerta, un, un, un eso, un tabique. No tenía problema. Ahora bien, satisfecho. Lo he hecho porque tenía eh, la necesidad de hacerlo, eh, había cosas que me gustaban más que otras, sí. y satisfecho. Siempre decía las refranes y de los viejos, muriendo y aprendiendo. Y la zorra sabe más por vieja que por zorra. Siempre se dijo. Porque ahora, coño, ahora viene un, un chaval, por ejemplo, vosotros mismos. Ahora, Paco y a mí, ¿qué nos vais a decir de, de, de, de alguna necesidad de las que tuvimos nosotros? Pues no nos podéis comentarla porque, porque no la habéis vivido y la desconocéis. Pero, sin embargo, nosotros podemos decirlo porque lo hemos vivido y lo hemos conocido. Las dos cosas, claro, cosas de las que nosotros comentamos de cuando éramos chicos. y de, Pero ¿cómo es posible eso? Pues fue posible, porque nosotros lo pasamos y como lo pasamos, lo contamos eso, pero el que, el que lo ve imposible dice eso no puede ser verdad.